a Buenos años que tenemos un invitado de alta categoría de lujo Mael. fíjense que él es doctor en ciencias sociales sí, y señor. derecho investigador y esto es lo más entretenido aparte de esa profesión que tiene es investigador de fenómenos paranormales sí, señor. no es experto el hombre sabe por eso está aquí y no está allá está aquí quiero pedir un aplauso para Ignacio Esquivel un aplauso Maestro. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, Ignacio! ¡Venga para acá, Ignacio! ¡Venga para acá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo tal? maestro? tal, la otra? Ignacio, nos vamos a poner serio en un segundo, solo te pido. Antes de, de ponernos favor. serio, que tengas cuidado con este partido. Sí. Porque... ¿Por qué? Sí, son, eh... Yo soy una mujer casada y castrada. Yo sí. no. Sí. Sí. Yo no, dice la otra. Oye, Ignacio, eh... bueno, eres investigador de fenómenos paranormal. Es cierto. Sí, señor. Eh, ¿Qué te trae a Chile? Cuéntanos por qué, por qué primero estás acá en Chile. Bueno, primero que nada, tengo una amistad de muchos años con Alberto Castillo, uh -huh. eh, actor de los Venegas, Gonzalito. Sí, claro. ¿Sí? Eh, conocido aquí. Y bueno, estuvimos conversando. Con, con Alberto y a él le interesó mucho también la temática y bueno, como no hay, yo tengo un programa en Uruguay que ya tiene tres temporadas eh, dos temporadas en un canal abierto grande como Monte Carlo Televisión Ajá. y bueno, la idea es venir a Chile ¿Ese a... programa de qué es, perdona? Es de investigación de fenómenos paranormales y van a lugares y, y revisan casos Exacto, con equipos especiales importados, diseñados especialmente para ese tipo de investigación bueno, vamos a lugares y, y tratamos de documentar lo que la gente relata. Ignacio, entiendo que nos trajiste material. Es tengo verdad. imágenes, tengo un primer video que trajo Ignacio y que tiene que ver con esto. Explica, explícame, por favor, qué es lo que vemos. Vamos. Ahí estamos viendo... Este, ahí está, no, ahí está. Algo, algo que sucedió eh, al final de una investigación en una estancia abandonada donde prácticamente nadie puede estar más de dos intención. o tres Me horas. Te Nosotros estuvimos cinco. un poquito es que la hogar, ella, ¿no? ella, Sí. Y en ese momento... Sentí un fuerte ardor en mi pierna derecha. En el momento que voy a levantar mi pantalón para ver por qué me arde la pierna, la grabadora digital captura estas dos voces totalmente inexplicables. Como pueden ver, en esta toma se pueden apreciar claramente tres arañazos. Vamos a hacer un cambio en los colores para que lo vean con mayor nitidez. Como pueden ver, tienen un recorrido uniforme y no parecen haber sido hechos por un arbusto o algún objeto de este lugar. No, mirá, mirá, mirá. Sacá, la, sacá la, la, la luz de la linterna directa. No, vení, dámela. Mirá, mirá así. ¿Los ves? Tengo tres arañones. ¿Los ves? Sacá el infrarrojo. Mirá, mirá, mirálos. Ahí, ahí los veo. Claritos, ¿eh? Clarito? Ay, no. no me puedo. Fíjate que viendo esta imagen me recuerda que en algún momento, yo no recuerdo si estaba medio o no, eh, fuimos también a una cárcel que estaba en desuso, y íbamos con nuestro editor de aquel entonces, una persona hoy por hoy muy, muy conocida, uno de los dueños de walkie y fíjate que pasaron un montón de cosas. Y una de ellas, que más nos llamó la atención, es que él, estando con la cámara, las dos manos ocupadas, uh, pega un grito, la cámara se le hace abajo, y dice, por favor, espérate, salgamos. Se baja la polera y tenía... Lo mismo que él, arañazos, como con tres largas uñas que lo hubieran pasado desde acá adelante hasta atrás. De hecho, fue la señal que nos indicó para que nos fuéramos. Acto Exacto. seguido y como última cosa que ocurrió cuando íbamos acercándonos al estacionamiento, como les digo, es una cárcel de su papá, estaba el camión del móvil, estaba mi auto, el auto de él, nos vamos acercando y empiezan a sonar las alarma. Nosotros, viéndolo con nada alrededor, empiezan a sonar toda la alarma. Que fue claramente el subrayado absoluto Además. de que ya teníamos que irnos de ahí. Ignacio, ¿esto fue en qué contexto que investigaban ahí? ¿Qué una casa? Como que era? te contaba, es una estancia abandonada, que está abandonada justamente porque nadie puede estar más de dos o tres horas. Eh, y es lo que realmente nosotros, yo hace años que investigo y siempre digo que la energía realmente negativa, oscura, eh, no se manifiesta diciéndote satán. Eh, sino que es de a poco te, va, te, te vas perdiendo la noción de dónde estás, el tiempo te va confundiendo, vas teniendo sentimientos que sabes que no te pertenecen y termina, como bien decía Salfate, eh, con, con manifestación física, que es el límite que un investigador claro, puede llegar. Claro, claro. ¿Y ¿Te fuiste Cuando... después de eso? Perdona, pero sí. quiero saber, te fuiste después que recibiste esto, porque ya pasa de lo que tú percibes a algo claro. real, claro. a una agresión Exacto. más física. La curiosidad física. termina ahí. Tú este claro. ¿Esta investigación que así, el fin es solucionar esto? ¿O sea que ahí entrar esa estancia? No. ¿Cuál es el no, nuestra... documental? documentar? Exacto. Nuestra finalidad es documentar lo que las personas relatan que sucede. ¿Para qué? Para mostrarlo. Porque creemos en el paradigma de que uno, un, un hecho puede ser explicado de, de diversas maneras, de diversas formas, de diversas eh, visiones, pero no en su totalidad. Pero, por lo menos, si yo escucho a un físico, escucho a un bueno a un médico, escucho a un esotérico, escucho a un tarotista, por lo menos vamos tomando conocimiento de cada uno y vamos creciendo en el conocimiento. Ignacio, tengo otro, otra imagen, otro otro video que vamos a ver y comentamos a la vuelta, miren. Sin saber por qué, entendí que no era conmigo que algo o alguien se iba a comunicar. Así que enviamos a Sinara al final de este puente. Y observen lo que sucedió. sentimos nítidamente con Martín un hola, por lo que rápidamente nos acercamos hacia donde estaba Sinara. ¿Hola? Sí, es la voz de un hombre. Sí. No. Porque habíamos tenido respuesta, yo vine solo hasta acá y no me dijo absolutamente nada, no hubo ninguna voz y vos lo agarraste y viniste sola y sentimos respuestas, o sea, voces que son, muy, son nítidas, no son interferencias. Sí, a mí me pareció escuchar un hola, pero no quería... O sea, asegurar nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nosotros. Sí. Quizás no lo escucharon en tiempo real, pero en este momento capturamos una de las mejores psicofonías clase A en la historia de rastros. Si escuchan con atención, detrás de mi voz se siente la voz de un hombre, que evidentemente no es la de Martín, diciendo, sí, le dije hola. Nada. Sí, Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. No. Si estamos una distancia muy grande, ¿no? Nada. No. Si estamos una no. si estamos no. si Estamos a una. Nada. Estamos una Esta psicofonía incluso me llamaron de radios de España y de otras sí, partes sí. del mundo. Una de por... las mejores es, que, es, que se, se he escuchado. Es nítida, nítida, claro, nítida. Nos, Nosotros hemos capturado cosas con ese nivel. Por ejemplo, la más clara que alguna vez logramos captar es cuando decimos retirarnos a un lugar otro grupo, otra gente, y decimos, no digamos nada, vamos, no, y dicen, mira, ahí se van, uh -huh. con ese nivel de claridad, claro. tal como lo acabamos de escuchar con el registro. Es bastante impresionante, Ignacio, me gustaría preguntarte, a esta altura, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Esto que capta uno? Pueden ser muchos fenómenos distintos, entiéndase, personas desencarnadas, Demonios, criaturas del bajo astral, energías que almas. se concentran solo por la presencia de los espectadores. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosa almas puede almas ser rías. todo esto? Bueno, nosotros a nivel de investigación lo que hacemos por la metodología que utilizamos es no partir de afirmaciones, uh -huh. sino de hipótesis. Okay. Sabemos que la teoría desplaza a la hipótesis, es decir, la hipótesis es eh, una presunción que se pone a prueba entonces hablando de hipótesis todas las que mencionaste por supuesto que las manejamos eh, conclusiones certeras a nivel científico yo no puedo decir sé que son eh, sé que es esto lo que sí creo tal, tal cual lo decías tú eh, que es multicausal eh, creo que a veces nos encontramos con la denominada energía residual eh, es decir sonidos que estuvieron en un momento y, y dadas ciertas circunstancias se vuelven a escuchar sí, claro y muchas veces son respuestas inteligentes como en este caso claro. que no podemos atribuir a un sonido residual. Ignacio, tengo más imágenes, hay más videos. Es Vemos increíble. Cómo está. con esto te pasó. Estás con nosotros acá, ¿verdad? Queremos saber quién sos, qué sos. La gente habla de, de misas cuando no hay nadie y escuchan gente, rezos, oraciones. ¿Quién las hace? ¿Alguno de ustedes está acá? Esta voz tan fuerte y clara parece de alguien que estuviese en la capilla con nosotros. Pero sin embargo, como ustedes ven, solamente estamos Martín y yo. ¿Alguno de ustedes está acá? ¿Alguno de ustedes está acá? Ignacio, para que la gente oh. entienda, esto ustedes lo escuchan directamente ahí, lo graban, revisan la grabación después, lo... Exacto. ¿cómo funciona para que la gente entienda? Voy a explicar un poquito cómo sí. funciona. Sí. Eh, primero lo ven en, en, en esa verde o gris porque son sí. cámaras de visión nocturna. Sí. Estamos sí. absolutamente eh, en la oscuridad. Eh, y yo estoy con unos auriculares y tengo un micrófono especial Perfecto. en mi grabadora digital que me permite a veces escucharlas en tiempo real, las parafonías o psicofonías. La mayoría... Las, las, ...las escuchamos cuando estamos haciendo la postproducción. Claro, San, se, se graba porque, y se revisa después. ¿eh? Exacto, porque la mayoría... Eh, ...están fuera del rango audible del ser humano. Claro, de alguna manera Así, lo que hace uno... Tú arrojas como una base, un, blanco se llama. un ruido blanco uh -huh. que hay distintas características y bandas que captan mejor porque igual viene con un ruido en sí mismo que puede molestar al escuchar Exacto. esto. Y ahí se cuelan ellos eso utilizan como soporte para expresarse sonoramente. Tenemos otro video, tenemos más imágenes, miren. Vamos a cerrar esta puerta que estaba abierta. Abre, escucharon dónde era eso. Eso también, eh, otra estancia que se le llama la estancia del miedo. Y también hace más de 40 años que está deshabitada, porque lamentablemente la última familia que vivió tuvo consecuencias muy, muy tristes. ¿Buscan solamente casos así como mitos, así uruguayos, de lugares que se saben que están embrujados y nunca se han hecho pruebas? Este lugar eh, nunca, eh, no, es, no es un lugar famoso. Este lugar nos llegó después que el programa estaba al aire. La gente nos manda no, montos y, y cientos de, Ignacio, de historias. No, no, no sé si te ocurre canción? a ti, pero fíjate que nosotros en algún momento, porque hicimos muchos de estos casos, uh -huh. y, y es una pena decirlo, pero dejamos de hacerlo en este programa, que fuimos uno de los primeros en partir, porque... En algún momento, y hablo con la absoluta verdad, se hizo bastante insostenible para muchos de los que participábamos ahí. Porque um, te, te vienen... Te cargaban negativamente. Sí, sí. sí, es mala onda. De hecho, ah. las chicas con las que trabajamos en aquel momento, estaba la Andrea La Casa, estaba la Javiera Acevedo pidieron por favor no hacerlo más porque era complicado para sus propias vidas ¿Te pasa vida? eso, Ignacio? Eh, sí, es cierto. ¿Y cómo te limpias? Hay, hay maneras de limpiarse, de, sí. de bañarse con sal, lo más pero de sencillo. Hecho yo quería hasta. preguntarte, más o menos relacionado con lo que dices Alfate, tú en algún minuto, estás acostumbrado a esto, pero has sentido miedo, un miedo que tú sí. le dices a tu equipo, sí, ¿saben qué? Sí. Vámonos de acá y da lo mismo el programa, lo mismo lo que grabemos, porque da un miedo... Sí, bueno, no sí. solo escuchar la voz, si se siente algo. Sí, eh, exactamente. La, es difícil de transmitir a través de la cámara las sensaciones. ...del momento. Eh, y el miedo, por, por supuesto, es una reacción humana... ...y ante lo desconocido o, o ante lo que no esperás, te asustás. Es una reacción biológica claro. de, de defensa del cuerpo. A medida que uno va tomando experiencia, eh, ese miedo va cambiando... ...porque también eh, empezás a conocer tu cuerpo, tus reacciones... ...y sabes que puede estar por pasar algo. De todas formas, cuando esa sensación llega a un tope o a una manifestación física tan grande como como este. el Rajuño exacto ahora fíjate que aunque parezca increíble eh, pareciera que uno debiera creer que estas cosas solo suceden en lugares cargados como decimos acá Fíjate que si uno hace estos experimentos, incluso en tu propia casa, nueva, sí, claro. y todo lo demás, fíjate que tú hay un porcentaje altísimo de poder captar algo así. Mica. ¿Qué sacamos por conclusión? Que pareciera que aquí esta mismo cosa, estamos, espero, estamos, pero estamos saturados, mundo, rodeados de esta presencia. Claro. ¿Pero te acuerdas que una vez incluso. estando en programa nos escribió mucha gente, sí. cuando, estamos hablando años atrás, cuando era la era de los mails, que no existía el Twitter todavía y todo, hace años, y nos escribían que en el programa habían visto una presencia estaba al lado, no, ¿te acordás? Sí, volvió loca la atrás? gente porque varios que tenían cierta capacidad de decir, sí, yo no lo hubiera dicho, pero ya que partieron con esto... Y en y mi casa mío. yo escucho, fíjate, yo ya estoy, psíquico, claro. sí, yo estoy acostumbrada a escuchar el... cuando tú aprietas el interruptor de la luz, uh -huh. que es como tic, tic, o que se cierra una puerta... Ya llevo 10 años viviendo ahí, ya me acostumbré, al principio me da miedo, pero después como que tú te, te acostumbras a vivir con este tipo de ruido. A, que no a, es lo mismo a, que a, el crujir de la madera. no algún lugar tu... que te gustaría ir, así como icónico, que te gustaría eh, revisar? Que te gustaría ¿A nivel explicar? mundial? Claro. A nivel mundial, en Chile. En... Sí, me encantaría eh, visitar y conocer e investigar, por ejemplo, lo que se siente y lo que se puede documentar en un campo de concentración. Uh por no, ejemplo, mucho dolor eh, ahí. exacto, pero no, no, no por el morbo, sino porque, porque una... cargado exactamente, para, para ver, porque tengo muchos conocidos, muchas personas que han estado y me dicen, se siente una sensación muy extraña, sí, sí. para tratar de documentar si esa sensación, sensación si esa sensación eh, efectivamente tiene que ver con los campos electromagnéticos, si tiene que ver Perfecto. con psicofonías. ¿hasta cuándo vas a estar acá Ignacio? <coughs> Y bueno, en principio hasta el fin de semana que viene. Y sí, la gente te quiere seguir, la gente te quiere seguir o ver en, en alguna red social, ¿dónde te buscan? Bueno, tenemos eh, en Rastros el programa de, que se emite en Uruguay, Ajá. Eh, se llama Rastros OK en YouTube. Pueden ver todos los capítulos Perfecto. de las tres temporadas, Rastros OK, y en Twitter, bueno, soy Esquivel99. Ignacio, te queremos agradecer por haber venido hoy día, mucha suerte. No, les agradezco a ustedes, en verdad, por este espacio, eh. Dale, un gusto estar acá. Lo vamos a seguir invitando, macho. Maestro, oh. antes, antes de irnos, ¿qué tenemos esta noche en expediente? Apro